En este vídeo trataremos el tema de la resolución de conflictos y la negociación, pero antes de hablar de ello, definamos qué es un conflicto. Un conflicto es un desacuerdo activo entre personas con opiniones o principios opuestos y que no encuentran un término medio. Los conflictos pueden ser de varios tipos, como verbales, religiosos, emocionales, sociales, personales, etc. Pueden surgir conflictos entre organizaciones, personas mayores, adultas, niños y otros. Las fases de un conflicto podrían resumirse en cinco puntos. Primero, el preludio del conflicto. El segundo el acontecimiento desencadenante. El tercero, la fase de inicio. El cuarto, la creación de diferencia Y por último, la resolución. Una vez aclarado que hay un conflicto, hablemos de cómo podría resolverse. La resolución de conflictos es un proceso de negociación, mediante el cual dos o más partes llegan a una solución práctica de una disputa. Los objetivos de la negociación pretenden producir una solución que todas las partes puedan acordar y mejorar la relación entre los grupos en conflicto el proceso de resolución de conflictos podría resumirse en nueve puntos, que son comprender el conflicto, comprender la perspectiva, encontrar una posible solución, cambio de actitudes, encontrar un tercer mediador, llegar a un compromiso, abordar las diferencias y aislar la amenaza. Las destrezas de resolución de conflictos son habilidades que permiten mediar en disputa y alcanzar consenso. Las principales son asertividad, empatía, mediación, responsabilidad, autocontrol, gestión del estrés, etcétera. Puede abordar un conflicto en cinco estilos diferentes que son evasión, competición, adaptación, conciliación y cooperación. ¿Y cómo se abordan los conflictos? Si le interesa el tema Lea las siguientes actividades y aplícala.